Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación de Serendipias 2.0. Encuentros inesperados entre el arte y la literatura, una iniciativa del nodo audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y de nuestro Departamento de Literatura. Les saluda Cristian Cisternas Ampuero y me quiero permitir presentarles al panel que tenemos hoy de invitados, un panel ilustre de profesores, académicos y alumnos que están haciendo una labor maravillosa en el Centro de Estudios griegos, bizantinos y neoelénicos, fotios maleros de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene muchos centros, tiene el Centro de Estudios Cognitivos, el Centro de Estudios Árabes, el Centro de Estudios Judaicos, eh, de Ética, Género y Cultura, etc. Pero hoy día hemos eh, escogido al Centro de Estudios Griegos, eh, Bizantinos y neo porque lo que se está haciendo en este centro es algo realmente maravilloso. Estamos honrados con la presencia de un invitado especial que ustedes ya van a conocer y paso a presentar a nuestros invitados. Partiendo por mi derecha, quiero saludar al profesor Sebastián Salinas, magíster en Historia eh, Europea de la Universidad de Chile, doctorando también en Historia eh, por la Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido Sebastián, gracias por tomarte el esfuerzo de venir. Más allá tenemos a Cristóbal Fuentes, profesor también licenciado en literatura en nuestra Universidad de Chile, profesor también en el Colegio Institución Teresiana, es decir, tú ya estás trabajando ¿verdad? en el mundo del cual te voy a preguntar después una cosa. Más allá tenemos al profesor Roberto Quirós, profesor de filosofía, candidato a doctorando también con una tesis sobre Nikos Kazantzakis, Gracias Roberto por venir. Seguimos por mi izquierda, don Miguel Ángel Castillo Didier, eh, helenista, traductor, profesor y musicólogo chileno, director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile. Algunos datos más. Profesor, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Como ya dije, director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos desde 1992. Integra el comité de redacción de la revista musical chilena, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, del Instituto de Estudios Bizantinos y Neogriegos de la Universidad de Palermo, de la Fundación de la Cultura Helénica y del filológicos Sílogos Parnasos de Grecia, lo dije bien, y desde, desde el año 2002, presidente honorario de la Sociedad Hispánica de Estudios neo -griegos. Ha sido galardonado el 27 de marzo de, del año 2012 por el Estado de Chile, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda. As, asimismo, también ha sido condecorado por el gobierno griego en dos ocasiones, en 1991 y 2007. Don Miguel, muchas gracias por el esfuerzo de venir acá a Serendipias 2.0. Y por último, pero no... Menos importante, Marcelo Rodríguez, profesor, candidato a doctor en filosofía, profesor de filosofía por nuestra casa de estudios también. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por estar gracias. presente, eh, Marcelo. Y aquí ya está constituido el panel de ilustres invitados al programa Serendipias de hoy. Yo los invito a que ustedes nos cuenten... Eh, un poco lo que está sucediendo en el Centro de Estudios Bizantinos y Neolénicos partiendo por la premisa de que ustedes forman un grupo de personas que está dedicado a difundir la cultura griega antigua griega moderna la cultura del, del Medio Oriente la cultura eh, helenística la cultura bizantina es decir un mundo eh, cultural y eh, humano enorme de gran antigüedad pero que de alguna manera todavía repercute y sigue repercutiendo en nuestras vidas, en la historia cotidiana, en la historia del arte, incluso en la forma como nosotros vemos hoy día eh, los sucesos que ocurren en el mundo. Yo quiero partir por eh, eh, Sebastián, ¿por qué? Porque fui alumno tuyo. Eh, espero que no, no haya tirado mis trabajos a la basura. No. <ríe> Son trabajos de aficionado, no soy especialista en historia, pero hice el mejor esfuerzo. Eh, Sebastián, ¿cómo ves tú eh, el trabajo que está haciendo el Centro de Estudios Griegos en este momento, la gravitación que tiene en, en el panorama académico que ofrece la Universidad de Chile al público en general y a, y a las personas que quieren ingresar a las carreras? Modestamente creo que lo que hace el Centro de Estudios Griego eh, tiene de por sí una gracia. Y es que por la historia que ha tenido la Universidad de Chile, es un local de la Universidad de Chile que está dentro de otra universidad, ¿cierto? Al igual que el Centro de Estudios Árabes está al interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el, el antiguo instituto pedagógico de la Universidad de Chile. Entonces, el centro ya parte con una gracia que es que está en un espacio interuniversitario. Eh, y por lo tanto este centro está acostumbrado a recibir alumnos de, otros, eh, de, otros, eh, de otras universidades. O sea, se hacen labores para eh, la Universidad de Chile, el centro va a ofrecer eh, los cursos básicos temáticos, eh, lo ha ofrecido otras veces, pero en primer lugar hay un, hay una aproximación que me, a mí me parece valiosa, que es que el centro, eh, por su propia historia y donde está ubicado, ya rompe un poco la barrera de la Universidad de Chile e integra. En segundo lugar, eh, todos los cursos y diplomas de, del centro están abiertos para cualquier persona, eh, siempre y cuando haya salido de cuarto medio del colegio. Por lo tanto, también eh, no hay mayores exigencias, obviamente, aparte de la exigencia académica, los trabajos, pero cualquier persona que quiera tener un acercamiento a la cultura clásica, a la literatura, actualmente al mundo bizantino y otros diplomas que hemos podido abrir eh, en el último tiempo, lo puede hacer. O sea, también es un espacio muy, muy abierto y donde, aunque suene feo, también el centro ha tenido una disposición histórica para tratar de facilitar el asunto. Eh, y aquí que vamos, que es una motivación que ha impuesto el, nuestro director, don Miguel, que yo estoy absolutamente de acuerdo, eh, suena feo, pero el centro debe ser el centro que tiene los cursos y diplomas más baratos de toda la Universidad de Chile. Eh, o sea, también ahí hay una preocupación para que más gente se acerque a estos temas, principalmente por algo que tú ya has esbozado, más cuando son temas que muchas veces es difícil acercarse, pero además... Eh, que la gente comúnmente hace un, un sacrificio enorme para llegar. Eh, en las tardes, la mayoría de nuestros diplomas o cursos son días de semana en la tarde, que está la jornada laboral, que está el problema del transporte actualmente en Santiago, y por lo tanto el centro también trata de entenderlo poniendo algunas facilidades. Y por último, eh, yo creo que el, el mismo espíritu del centro eh, de profesores, de funcionarios, que al final... Eh, muchos alumnos terminan siendo casi una familia del centro, eh, gente que va muy asiduamente y todo eso ayuda a que la labor que hace el centro se multiplique más allá de lo que hacemos individualmente. O sea, ¿se estaría cumpliendo con esta misión que se ha definido o se ha eh, propuesto a sí misma la institución, nuestra institución, sí. la Universidad de Chile, de mantener una actitud abierta hacia el medio y sobre todo una, eh, un planteamiento interdisciplinario de recibir alumnos de distintas carreras, de pregrado, personas comunes y corrientes que quieren darse ¿verdad? Eh, el gusto de, de aprender algo más sobre historia, sobre filosofía, sobre griego, qué sé yo. Y eh, además es un centro que está allí inserto en otro contexto eh, académico, en, en, en otra universidad que en algún momento dado fue parte mm -hmm. también de la Universidad de Chile. Eh, siguiendo con, con, con lo que tú dices, eh, en este momento, ¿qué, ¿qué le ofrece, por ejemplo, a una persona digamos que ya ha salido de la enseñanza media, tiene un trabajo y quiere acercarse al mundo humanista, al mundo de la literatura, de la historia? ¿Qué, qué le puede ofrecer el, el Centro de Estudios Griegos? Hay un problema que a mí, eh, actualmente siempre se ve todo con criterio de utilidad, ¿no? ¿Sí? Eh, es tratar de, ¿para qué te sirve? Entonces, claro. Eh, yo creo que la primera razón, y yo creo que la primera razón por la cual todos los que estamos en esta mesa tenemos relación con el centro, eh, yo recogería una razón eh, propiamente humanista, eh. primero porque hay un gusto al, al espíritu, hay un gusto que, que le, eh, la subjetividad que tenemos de lo que nos gusta, lo que no nos gusta... Eh, hace que los que valoramos el mundo clásico, el mundo griego o la otra instancia, el mundo neogriego, el mundo bizantino, hay un acercamiento al centro eh, primero para eh, llenar un, un vacío espiritual, para eh, generar una instancia de interés eh, mental, de interés, cierto voluntad, etc. Y por lo tanto la primera razón con la cual yo le diría a cualquier persona que se acerque al centro es que si le gusta, lo puede hacer, o sea... Eh, suponemos que el, el hombre es el único animal que hace todavía cosas por gusto, racionalmente, entonces no nos privemos de algo que nos hace más hombre, incluso, que nos hace más ser humano. Y luego, eh, técnicamente, ¿qué ofrece el centro? Que después eh, algunos otros colegas se podrán explayar más. Un abanico que tú bien dijiste interdisciplinario, y yo diría incluso transdisciplinario, porque muchas veces las cosas se van mezclando, donde, por ejemplo, en el diploma tradicional que el centro ofreció durante años, hay acercamiento a la lengua griega que eso ha sido fundamental en el centro porque un centro de un tema como el, eh, Grecia sin la preocupación por la lengua no tendría sentido eh, pero también está la historia, también está la literatura también está la filosofía acercamientos al arte, etc. entonces, también hay una cosa muy, muy interesante, que el centro es un centro chiquitito, que ha sido en algún momento castigado por la historia de la Universidad de Chile y por la historia de Chile misma pero ha sabido mantener una variante de eh, posibilidad de aproximación al mundo griego, que eso hace que incluso las personas que no puedan tomar el diploma completo puedan tomar el curso específico que les interesa. Por ejemplo, no es necesario tomar todo el diploma, sino solamente tomar literatura, solamente tomar historia, etc. Y eso yo creo que le da una, una, una gracia al centro que también permite que la gente lo haga voluntariamente todo lo que quiere estudiar. Eh, me quedo con lo que tú dices, me, me impacta mucho, ¿no es cierto? Vacío sí, espiritual, interés eh, espiritual. Eh, don Miguel, yo he leído en varias entrevistas que usted ha concedido últimamente que vivimos en una cultura que es la cultura neoliberal de la sociedad de masas, de la globalización, y frente a ello aparece metas concretas, objetivos concretos, a lo mejor un diplomado no puede ser tan atractivo como un magister porque a lo mejor no, no abulta tanto el currículum como, como un grado académico en sí, pero igual la gente está interesada por algo tan aparentemente remoto como es el mundo griego, helenístico, del Medio Oriente, etc. Porque hay una necesidad espiritual, usted ha hablado de, de, de una necesidad espiritual de acercarse a la belleza, de acercarse a a, a las raíces de la, de la civilización. ¿Usted siente que esto eh, lo, lo satisface eh, a usted, lo satisface el instituto? ¿Siente que esto ha ido creciendo, que es algo permanente? ¿Qué, ¿Cómo lo observa usted en sus alumnos este, este interés espiritual o, o idealista, podría decirse? Sí, verdaderamente me parece a mí que lo, lo que hace el centro eh, es excepcional en el sentido dentro de esta sociedad en el sentido que haya muchachos, jóvenes y adultos también, porque también han venido profesionales, venido médicos, ingenieros, etcétera, Personas que tienen su actividad en la sociedad, ya sea de estudio o de trabajo, eh, en una sociedad en que está todo, está todo marcado por el, el mercantilismo, el, el, la competitividad práctica, y, eh, y se dejan un tiempo con sacrificio de su descanso, con sacrificio de su familia, en las noches, para eh, venir a estudiar algo que no le va a reportar un solo 20. En circunstancia que, que toda la orientación de la sociedad es para ganar más, todo el mundo ganar más, quién se distingue más en esto, para ganar más. Y, y hasta, hasta los, los eh, eh, eh, eh, títulos universitarios se, se ven así, para, para una, una situación económica mejor. Para... Entonces, eh, es, es realmente conmovedor, creo yo, el hecho es que haya personas que sienten la necesidad de acercarse a la cultura griega, porque sienten que la cultura griega no es tan remota y que tiene mucho que decirnos a nosotros, la cultura griega y cultura latina también, porque también tenemos, entre otros, diplomados en lengua clásica, que incluye el latín, eh, que tiene algo que decirnos y tiene seguramente mucho que decirnos si nos detenemos a pensar, a reflexionar. Entonces, me parece a mí que estos, estos jóvenes, Encuentran primero un ambiente acogedor, primero profesores que tienen todo aquí, los que están aquí, los que no están también tienen un, un, una gran entrega, una gran mística por enseñar y sienten una gran satisfacción en entregar lo que entregan. Y además encuentran una biblioteca que eh, afortunadamente, un tiempo se nos avisó que había que cobrar, eso parece que pasó a la historia, pero allá no se ha cobrado, no se ha cobrado nunca, a donde vienen toda clase de personas. Vienen por la parte bizantina de, de, de ingeniería y de arquitectura bizantina. Vienen profesores y estudiantes de, de, de artes eh, Vienen estudiantes de arquitectura. Y vienen estudiantes de todas las universidades. Y muchos son de la metropolitana, donde estamos. Y mantenemos una, una relación muy buena de colaboración con el Centro de Estudios Clásicos. De la, de la Universidad Metropolitana. Así que me parece que... Eh, es un, es un aporte que quizás se ve se de, de, de, menos dentro de la universidad, porque normalmente hasta ahora se habla de alumnos de pregrado posgrado, pero hay una gran cantidad de alumnos de diplomados. Los diplomados del Centro de Estudios Árabes, los diplomados del Centro de Estudios judaico eh, Y eh, hay, una, hay toda una categoría de alumnos importante, en número incluso, y también en entrada económica para, para nuestra universidad tan vapuleada en ese sentido, eh, eh, que son que esta tercera categoría de, de estudiantes de diplomados. Son estudiantes de la universidad, han sido admitidos en nuestra universidad, eh, comparten con los profesores, comparten con la biblioteca, etc. Eh, y probablemente, eh, don Miguel, esos alumnos eh, están comple complementando sus estudios de licenciatura. O los cursos del diplomado, por ejemplo, le van a permitir ya entrar con una preparación mejor a, a las licenciaturas en filosofía, en historia, en literatura. Es decir, este diplomado está funcionando como, como una especie de, de, de preparación para, para entrar a las carreras humanistas que imparte la Facultad de Filosofía. En parte sí, en parte como complemento de lo que ya están estudiando y en parte para las personas que no están estudiando, profesionales, incluso no tenían empleados, Empleado, un empleado de banco fue un excelente alumno eh, siendo que el trabajo de banco es tan esclavizador y esa persona es acercamiento a una realidad espiritual, cultural humanista que viene de siglo y que les dice también a ellos algo y también claro, hay, hay alumnos que les complementa, sin duda ninguna el, el hecho de tener la, la base estructural del griego es muy importante eh, para los alumnos de filosofía, por ejemplo Literatura griega es muy importante para los alumnos de literatura. No solo los que pueden, van a entrar, sino que los que están actualmente estudiando. Así que hay muchos alumnos de nuestra universidad, de nuestra facultad, que están estudiando allá. Ya. Esta es una pregunta que les quiero plantear a, a todos ustedes. ¿eh? Porque, claro, claro es, es casi un lugar común decir que vivimos en una sociedad consumista, hablando bla, bla, capitalista, neoliberal. Hay como toda una corriente de pensamiento crítico frente al sistema en que vivimos pero lo más paradójico es que el sistema funciona, de alguna u otra manera funciona y los otros sistemas alternativos han funcionado por un tiempo y después han venido abajo. Entonces, eh, en, en alguna medida, dentro del, del sistema en que vivimos, que está basado mucho en los logros, en, en, en los objetivos, aparentemente eh, estudiar las carreras humanistas que imparte nuestra facultad eh, filosofía, historia, literatura, que se pueden aterrizar en pedagogía, que se, se están aterrizando en, en gestión de proyectos, en, en crítica, en, en creación literaria muy pronto, de alguna manera se están insertando dentro de esta lógica de, de, lo, de los logros y de alguna manera también se están creando eh, eh, su espacio. Pero eso es Pienso yo, porque siempre hubo un espacio para este tipo de, de, de disciplinas. Entonces, hemos asociado hace un rato lo espiritual, o sea, lo no material con el mundo griego y en general con el mundo antiguo, siendo una de las cosas que yo aprendí en el diplomado es que los griegos eran muy, muy preocupados de las cosas eh, también del cuerpo, ¿verdad? Y, y de la vida y de las cosas concretas. Entonces, esta relación materia-espíritu que se da tanto en la filosofía como en la literatura, ¿por qué creen ustedes que resulta tan importante en, en el día de hoy? no solamente para los estudiantes, sino también para el público en general, la materia, el espíritu, los orígenes, la belleza. Roberto. Sí, eh, bueno, seguramente perfecto. Eh, Roberto y Cristóbal pueden dar elementos en eso. Sí, está el elemento ¿no es cierto? espiritual que ha dicho el, el profesor Salina y don Miguel también, como un rasgo específico ¿no es cierto la cultura griega, el desarrollo ¿no es cierto? en esa área. Pero también, eh, a partir de su pregunta, uno puede empezar también a ver también otras áreas donde nosotros podemos encontrar ¿no cierto? el valor que tiene estudiar la cultura griega considerando el mundo contemporáneo. Y tiene que ver también, pasa con, con algo, con, con, con lo del sentido, ¿no? eh, Si bien estamos, como se ha caracterizado, ¿no es cierto?, en un mundo complejo, competitivo, dinámico, siempre también se echa de menos, ¿no es cierto?, en este caos que puede algunas veces parecer, el sentido eh, de la situación. En ese aspecto, estudiar la cultura griega, estudiar la filosofía, estudiar la literatura, estudiar el arte, eh, implica también un desarrollo, eh, un aprendizaje respecto a cómo también actuar en situaciones determinadas, llámese contextos políticos, llámese contextos eh, interpersonales, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el, el aprendizaje que uno adquiere, no solamente el campo de la filosofía, que uno se podría pensar que, que, que, que está ahí, ¿no es cierto?, eh, más directo esta cuestión con, con pensadores como Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, sino que hay otros campos que permiten entonces... Un, un actuar, eh, podríamos llamarlo más eficaz, en un campo complejo como en el que estamos hoy inmersos. Por lo tanto, también tiene ese alcance, y eso es lo que me gustaría a mí destacar, que se permite, ¿no es cierto?, un aprendizaje en cuanto a tomar posiciones, por ejemplo, de determinado tipo de problema, actuar también de determinada manera, ampliar los campos, etcétera, etcétera. O sea, establecer estrategia entonces de cómo poder actuar en situaciones, y eso la cultura griega, ¿no es cierto?, eh, me enseña mucho, y hay mucho también todavía que aprender respecto a eso. ¿Sí? No sé si querés complementar. Sí, Marcelo, tienes, estoy de acuerdo contigo. Creo que la filosofía un poco griega tiene un efecto de enamoramiento. Creo que las personas simplemente eh, se dan cuenta un poco del contexto eh, en el que estamos, que no, no hemos elegido el neoliberalismo, estamos, es distinto estar a, a elegir, ¿verdad? incerto, y me parece que acercarse al centro bizantino es casi un acto de protesta personal para quien sea quizá en algunos casos tiene un, un, un predominio más intelectual formativo eh, epistemológico eh, cristian pero también creo que hay una, un sello personal en las personas que se cruzan que cruzan allá el umbral y eso se nota porque pasan generaciones y tengo el ejemplo vivo aquí a mi lado, con Cristóbal, pasan generaciones, mucho tiempo, muchos años, y, y vuelven los, los estudiantes. No se quieren ir, ya, tenemos ese problema. <risa> Hay que casi echarlos, ya, eh, literalmente. Eh, entonces, es una experiencia, yo creo, que, que en el tiempo inmediato no se nota, pero a largo plazo uno empieza como a reconocer personas que vienen, inquietudes que vuelven y, y en eso creo que el centro um, ha tenido un poco la escuela de don Miguel nuestro director de poder siempre estar abierto a las inquietudes de, del estudiantado y, y tratar de um, abrir un poco el campo y no solamente quedarnos con, con esa iglesia con esa grecia monolítica o, o típica, eh, estructurada sino eh, generar un poco ese espacio de, de inquietudes del alumno, que el alumno un poco se haga oír y eso es lo que nosotros de alguna manera tratamos de, de ir in, incorporando en nuestros cursos permanentemente. Ajá. Bueno, tomando un poco lo, lo que dijo Marcelo, ¿no es cierto?, uno podría llegar incluso a pensar que para una persona que tiene necesidades pragmáticas en su vida, de adquirir cada vez más especializaciones para tener mejores sueldos, si es un empleado o, o un profesor que necesita adquirir mayores créditos, o, o un estudiante que necesita tener ma, ma, mayor currículum, incluso en, en un mundo competitivo y de necesidades materiales, tener conocimiento de la cultura griega, de la cultura latina, de la historia medieval, del surgimiento, es un plus, o sea, le, le otorga a la persona conocimientos de muchas áreas que en estos momentos están descuidadas como por ejemplo el conocimiento de la lengua, de la oratoria, del saber situarse en, la, en las cronologías históricas, ¿verdad? En, los en los grandes ejes históricos, para no decir burradas como las que se dicen muchas veces en, en radio y televisión. Y por otro lado, lo, lo que señalas tú, eh, Roberto, lo que uno aprende, y, y al final yo creo que todos los estudiantes de, que hemos pasado por las licenciaturas o los magísteres, eh, al final lo que se aprende es que uno nunca termina de aprender que el proceso es muy largo de madurar lo que uno estudió cuando era joven, lo que vuelve a estudiar después en, en los posgrados, lo que sigue estudiando cuando tiene que preparar cursos para, para impartir clases. Y eso se nota mucho en, en la cultura humanística, en que son años en que uno tiene que invertir para aprender un idioma, años que tiene que invertir para abrir un campo de estudio, para publicar un libro, eh, yo no sé si ustedes sienten que eh, el panorama está cambiando, sigue habiendo dificultades, hay, hay mayor recepción para los estudios que realiza el, el centro de estudios, hay, hay mayores puertas abiertas o todavía sigue siendo difícil eh, darle continuidad a, a, a, a todo esto. ¿Qué piensas tú, Sebastián o Cristóbal, que no, no ha dicho nada? Mm. Um... Yo no sé si eh, estamos, si se están abriendo más espacios, pero yo sé que hay gente eh, en cada generación interesada por estos temas. Y quizás desde, desde muy niño eh, y eh, llegando a la adultez aterriza esta, esta visión idealizada respecto, por ejemplo, de la cultura griega que quizás tuve yo con los, cuando niño me aproximé a los mitos. En el centro griego sabemos, se enseña la cultura griega no idealizada, sabemos que las estatuas no eran blancas, que los atenienses no eran perfectos, que cometían actos barbáricos también, pero aún así uno reconoce todo el valor de esa cultura en el día de hoy. Yo siento que hay gente interesada hoy en día porque está interesada en su desarrollo personal, en el en, la elaboración de su pensamiento, en conocerse a sí mismo y la cultura griega en, en sus distintas facetas eh, nos ayuda a reconocernos a nosotros, incluso como persona y como sociedad, eh, en ese sentido más gente que se esté aproximando no lo sé, creo que siempre hay, un, hay, una, hay una cantidad de gente eh, inquieta sobre estos temas y, y creo que sí es necesario eh, hacerse visible, tender puentes hacia esas personas sobre todo, yo siento que estos tiempos son de, de casi todo vale, eh, como que todo tuviera valor en televisión o en los medios, incluso yo lo veo en la academia, eh, yo critico un poco algunas cosas de las universidades en general, de las facultades de humanidades, y creo que la cultura griega nos ayuda justamente a, a, a ver los orígenes de, la, de nuestra civilización, eh, a ver los orígenes de nuestro pensamiento, a eh, de alguna manera, eh, también, sentirnos menos solos también. Eh, solidarizamos con, con, la, con los problemas del mundo y al mismo tiempo eh, uno crece interiormente. Sé que es un lugar común, pero eh, yo lo vivo así y lo veo como profesor en mi alumno. Eso eh, te quería preguntar. Tú, Cristóbal, estás inmerso en el sistema educativo... Chileno, de edad, educación media, sí. tengo entendido. Yo enseño lenguaje y en lenguaje hay poco espacio para la literatura. Y cuando yo logro meter la literatura, yo ya lo he logrado hacer durante estos años, eh, los alumnos te dicen, ¿y por qué no leemos más? ¿Por qué no hacemos esto? Porque el currículum no te lo permite. Te enfocan eh, hacia un lenguaje, hacia una asignatura más bien instrumental, es práctico, es como parte del discurso argumentativo, técnicas para construir cierto tipo de discurso. Ahora se está centrando más en habilidades pero está el error de, de que desarrollar habilidades eh, dejando atrás, dejando de lado la cultura, el arte, y de desarrollar habilidades frente a lo inmediato, lectura de cierto tipo de texto, de cierto tipo de noticias, a mí me parece que es un error, mi experiencia trayendo lo que he aprendido en el Centro de Estudio Griego y mi educación eh, personal, que está ligada también al Centro de Estudio Griego, mi, mi búsqueda a partir de lo que he aprendido aquí, es que los alumnos se interesan mucho, eh, y, y, y critican justamente lo que estamos viviendo, lo que, la PSU, por ejemplo, o, o, o, lo, o lo que nos ofrece la sociedad, eh, a partir de cosas que van descubriendo recién en tercero y cuarto medio. Eh, y los alumnos disfrutan la literatura. O sea, yo eh, dedico hartas clases a poesía, yo dedico muchas clases a, en tercero y cuarto medio a leer a Cavafis, por ejemplo. Eh, leemos, cuando estudiamos clasicismo o neoclasicismo, que ya nadie lo enseña, pero yo lo sigo enseñando, Leemos a Racine, por ejemplo, pero claro. para leer a Racine, eh, yo hablo de, de Eurípides, hablamos de Hipólito, claro. y, y leemos a Borges, a la Casa de Exterión, antes dedicamos dos clases enteras al tema de, de Teseo, eh, El mito. En, al mito, entonces cuando lo lees han fascinado y, y realmente te lo dicen, te lo recuerdan, te lo, muchas veces te lo dicen los apoderados, entonces yo creo que lo que falta... Eh, en los colegios es volver a conectarnos con la, con la cultura en todo sentido no solo la cultura clásica y dejar de instrumentalizar la, la asignatura qué pasó con porque yo todavía no lo tengo claro, qué pasó con la asignatura de filosofía definitivamente desaparece no ¿Desaparece? No, no lo que se hizo claro a, ¿no es cierto eh, se intentó eliminar la filosofía reducir su horas pero lo interesante es que se generó un movimiento no solamente de profesores de filosofía sino que un movimiento mayor donde participaron distintos segmentos de la sociedad y que empezaron no es cierto a destacar la importancia que tiene el rol de la filosofía en la educación por lo tanto lo que hizo el gobierno actual fue escuchar no es cierto estas demandas y empezar a desarrollar un plan eh, mucho mejor no es cierto de aumentar la hora en, en el plano de filosofía pero bueno una cuestión que queda mucho por hacer porque lo más probable es que estamos todos de acuerdo que filosofía no se puede reducir solamente a tercero y cuarto medio, sino que lo ideal sería que, no es cierto, desde enseñanza básica, se empezara a impartir. Y sobre todo en los niños que tienen una capacidad en el ámbito de la filosofía elevadísima. Por lo tanto, se contrarrestó esa, esa idea que, que salió en un determinado momento. Qué que es bueno, el apoyo de la sociedad. Qué bueno, qué alivio, sí. porque realmente, eh, yo te preguntaba a ti, Cristóbal, porque bueno yo también me he acercado un poco a la realidad de, de los colegios, y a veces es bastante dura, porque hay alumnos que no están absolutamente interesados en aprender nada, pero yo creo que es porque no han sido expuestos, no se les ha dado la oportunidad de tomar contacto con estas materias. Recién en, en, en una conversación anterior con otro profesor, eh, nos decía que insertándoles cuentos en la memoria del celular a los alumnos como, como tarea, teniendo que leer ellos los cuentos en el celular, se sentían maravillados y leían y leían y pedían más. ¿Por qué? Porque se está usando una plataforma que ellos manejan y no ya se les pide ir a la biblioteca a sacar el libro, qué sé yo. A lo mejor hay que aprender a usar las herramientas que, que la tecnología, que por lo demás es parte de, de la globalización, eh, nos entrega, pienso yo. Eh, me pregunto si estoy de acuerdo. No sé. Eh, Te no tocará de, de mira, perplejo. Este es mi celular. Ah, y no, eh, el celular la conozco. Yo, eh, yo, yo creo que hay que volver a... Eh, todo está centrado hoy en día como en, en los alumnos y en sus inquietudes, en sus deseos. Pero hay que parar un poco eso también. Y hay que... Paren. Mm. El profesor no es, no es importante, pero ustedes tampoco son tan importantes. Miremos la cultura. Vamos atrás. Eh, reconozcámonos en eso. Eh, el celular provoca un problema porque ellos leen el celular pero están al mismo tiempo siendo intervenidos por señales que le, que, le, que le da el celular. Le llega un mensaje, van a otra cosa, la lectura es discontinua. Ya. Eso crea otra manera también de pensar, de, de, de, de poca concentración, poco, un, otro, sí, otro sí. hábito. Yo Entonces noto. yo creo que yo no estoy tan de acuerdo, pero sí creo que hay que incorporar, no podemos quedarnos atrás, absolutamente, sí. pero, pero hay que centrarse un poco en, en la humanidad, en la humanidad misma, más que en la tecnología. Eh, y yo creo que no soy el mejor ejemplo, pero eh, yo no tengo ni televisión en la, en la casa. Eh, pero trato de de alguna manera eh, eh, a mis alumnos acercarlo a eso. Y de verdad, hay unos que terminan agradeciendo. O sea, yo creo que la mayoría, yo te, te aseguro que el 90% de mis alumnos recuerda a Fedra eh, de Racine con, el, con la dificultad que tuvo al comienzo, porque al principio lo hacía leer en verso. Español, por supuesto, traducido, pero con rima, era muy complicado. Encontré una versión prosa bonita, la adapté, la edité, le puse mucho vocabulario. Ellos la leen y, y quedan bastante satisfechos y todos contentos, y minotauros. Y... Entonces yo creo que eh, la tecnología está por ahí. Dos preguntas tontas. ¿eh? La primera pregunta tonta, porque hay que ponerse la perspectiva de, de, de alguien que, que llegó a serendipias, no sé cómo, a través de, de YouTube, y se encuentra con este grupo de personas que estamos conversando ahora. Eh... Don Miguel, eh, el tema del origen, se habla mucho hoy de, día de, de las culturas originarias, de los pueblos a orígenes, lo importante que es reconectarnos con, con los orígenes del ser humano como sujeto en la biósfera, en la naturaleza. La cultura griega es más original en el sentido de, del origen, ¿no es cierto? ¿Es más original que la cultura de un pueblo ancestral o, so, o estamos comparando veras con manzanas? Sí, estamos comparando peras con manzanas, ya. verdaderamente. Por eso dije que era una pregunta. Tonta. Sí, eh, eh, Pero, ¿cómo podría explicarnos eso? Es, bueno, simplemente que la, la, la, las situaciones en que se han dado esas culturas son distintas. Ya. Eh, el Abate Molina, en, en, en su libro maravilloso sobre Chile, dice en un momento de que en condiciones iguales las sociedades. Eh, reaccionan igualmente y por eso se dan coincidencias culturales, etcétera, largas distancias, todo eso, pero en condiciones iguales o semejantes, no en condiciones desiguales. La, las condiciones que se dieron en Grecia fueron muy especiales, porque fue un pequeño mundo inserto en un enorme mundo absolutista de los, los grandes imperios orientales y hubo este pequeñ, pequeñísimo grupo de personas que empezaron a pensar de otra manera y que crearon un sistema político, aunque haya durado poco, pero eh, el modelo sigue hasta el día de hoy, la democracia, eh, eh, en esas condiciones muy especiales. Y esas condiciones no se dan, no se han dado acá en, a nuestro pueblo original. Entonces son valores muy distintos, y, y por supuesto que tenemos que valorarlo, y una, creo que toda persona humanista eh, valora y está de acuerdo en que eh, todo el... el el horror que supuso la conquista y la destrucción de las culturas aborígenes y, y, y la, la, la verdadera persecución que ha habido durante tanto tiempo y el, el, el aislamiento y de, la, de los pueblos originarios, eh, no, no puede ser eso una cosa absolutamente antihumanista. Y actualmente eh, eh, yo creo que hay, hay una reacción, había una reacción muy importante en ese sentido. En Malta hecho, la, eh, pongámosle en Cuba, en Puerto Rico, la conquista significó la eliminación total de, de los indígenas. En otras partes, las disminuciones de la población indígena fueron muy grandes, eh, sufriendo en trabajo de mina, etc. En otras partes se hizo otra barbaridad que es traer como mercadería personas del África, etc. Y, de hecho, ahí se fue creando cultura eh, mixta, eh, en el caso del, del Caribe, cultura mixta, eh, negra, blanca, y con restos de indígenas, porque había pocos indígenas y porque en muchas partes fueron exterminadas. Entonces, eh, la mirada humanista, por supuesto, que tiene que mirar a los pueblos originarios, todos sus derechos, valorizar su cultura, etc. Pero son situaciones distintas en que se, dían, se han dado los desarrollos de, de las distintas culturas. O sea, me pregunta iba dirigida que una persona realmente con interés por saber, ¿debería, debería eh, eh, no tener conflicto en decir yo soy un criollo, tengo sangre española y atacameña, pero también pertenezco a un mundo más amplio que es la, el mundo occidental ¿no? y, y por lo tanto estoy conectado con, con la romanidad, con, la, con, con el mundo helénico? No, no, ¿No debería haber conflicto en eso? Yo pienso que no. E incluso, eh, eh, le puedo poner un ejemplo, ayer hablando con el embajador de Grecia, eh, decía yo, la mayoría, la inmensa mayoría de los chilenos somos mestizos. Eh, la inmensa mayoría de los, amer de los eh, americanos del sur son mestizos. E incluso en el caso de, del Caribe hay un mestizaje triple, con, con la sangre negra. Y estamos orgullosos de eso. Estamos, nuestro mundo de, de América, aunque la herencia europea es tan grande, estamos hablando castellano, eh, y sin duda la, la religión mayoritaria viene del cristianismo, etcétera, etcétera. Eh, es, es un mundo distinto. Y le decía yo, por, eh, ha estado muy ignorada por Europa, el eurocentrismo ha sido fortísimo todo el tiempo, y recién ahora empiezan a darse cuenta que existe un mundo, no solo el mundo norteamericano, que es el que más se ha proyectado, uh -huh. sino que existe un inmenso mundo con cultura maravillosa, eh, con, con, con, eh, con, con razas nuevas, que, es, que son la, la, el mundo latinoamericano, eh, que so, somos todos. Eh, ninguno somos raza pura blanca, todos somos, todos somos mestizos, y eso nos da algo que no tienen los europeos. Y yo, yo creo que con toda la catástrofe que había en América, ha habido mucho menos guerra que en Europa. La historia de Europa es con pura guerra, y ha habido masacres, ha habido una cantidad de cosas, de abusos terribles, pero no ha habido aquí un Hitler, y no ha habido eh, un, un, un, un holocausto, menos mal, sí. Eh, otra, perdón, una segunda pregunta tonta, a, ver, a lo mejor tú me la puedes contestar a Sebastián las teleseries turcas el sultán, la sultana la gente me da la impresión que las ve como si fueran producciones de altísimo nivel, están muy bien hechas, muy bien mm. firmadas, pero percibirá la gente porque yo me quedado viendo, percibirán los pequeños gestos machistas que hay a veces que se, que se dan allí en esa cultura o, o los códigos que hace falta entender para ver lo que hay detrás de, de una sociedad turca moderna ¿Se dará cuenta la gente o, o hace falta estudiar mucho para entender cómo Turquía ha llegado a abrirse al mundo con este tipo de productos culturales? ¿La gente estará mm. consumiendo algo que le hace bien, que le hace mal, que no le va a hacer nada? ¿Las recomiendas tú? ¿Tal vez? Eh, no las veo. Eh, eh, <risa> me las han hecho ver de repente porque hay periodistas que me llaman para hacer algunas preguntas que son... Eh, curiosas, o sea, sí. preguntando detalles específicos de un libreto que tienen que entender que es ficción Entonces, ah. si el sultán antes de morir comió pollo digamos, no hay forma de saberlo digamos. Eh, yo creo que eh, ahí es como cualquier eh, gusto artístico es cosa de gusto si alguien lo quiere ver o, o no digamos, eh, y da lo mismo si sea de serie turca, venezolana lo que sea, eh, chilena eh. Ahora, la pregunta tuya eh, tiene un truco. Y el truco es que eh, Turquía es el más occidental de los países musulmanes. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, ciertos gestos machistas, etcétera, A lo mejor no son tan visibles, salvo en los casos eh, ya muy caricaturescos. O muy, claro. y, y seguramente la gente cuando lo ve, lo ve como parte pintoresca también de la, del libreto. O sea, si ve un personaje que actúa de alguna manera, a lo mejor no es capaz de ver el, digamos la idiosincrasia que hay detrás de ellos porque a lo mejor lo ve que es parte del personaje que está que es útil para pa la historia. Eh, entonces, relacionándolo un poco con lo del centro, digamos, esto, esto también ayuda para conocer un montón de realidades y recordar que, que aparte que Chile, la famosa frase cierto está al final del mundo, ¿no? o sea, eh, hay un montón de otros mundos que ver. O sea, y tenemos el lujo de tener un centro de estudios griego eh, en una instancia académica universitaria que permite una mayor durabilidad a lo largo del tiempo. Eh, se me viene a la mente una cosa bien fácil, cuando se dieron cuenta que había negocio, hubo una, un auge por tratar de cre crear como centro de estudios chinos, que no han, no han pegado, no han golpeado, quizás por la diferencia cultural eh, y por lo complicado que es trabajar también directamente con el gobierno chino. Eh, pero también está, esa, dentro de tu pregunta, la, la gracia de tener este tipo de centros y, por ejemplo, no solo el griego, estoy pensando en los tres centros históricos, judaico y árabe, es también eh, poder conocer eh, otras realidades eh, de forma mucho más académica, profesional, seria y, y, y, y, y lo que hemos dicho hasta el cansancio, enriquecernos eh, porque estamos dentro de un mundo, o sea, estaremos aislados por la cordillera, el mar, el desierto, la típica frase antigua, pero estamos en un mundo y ese mundo hay que conocerlo para, para vivirlo en él de manera plena. Perfecto. Bueno, a todos los invitados de honor a, a, a Serendipia siempre les pedimos que nos hagan un pequeño regalo, un regalo para quienes están mirando, y yo creo que ustedes nos puede dar un inmenso regalo, don Miguel, leyéndonos parte de la obra de un gran poeta griego, Lefterius, Alexi, Alexi, Alexivo. Alexivo. Eh, sí, pero quiero decir una palabrita. Y es que eh, el centro ha publicado en los 50 años, que se cumplen este año, eh, 125 tomos, eh, de los cuales, bueno, están en la biblioteca, están en la biblioteca de muchos países latinoamericanos, de España, pero a, actualmente se están poniendo en internet, en internet. Eh, de consumo gratuito, ah, y, bueno. y tenemos 11 tomos de Byzantium, de la revista, y tenemos 11 libros más en Internet, en cualquier parte del mundo, lo pueden ver, lo pueden, pueden bajar, como se dice, los lo archivos, y pueden utilizarlos sin ninguna... Esa es una gran difusión que antes no podía existir, más que a través de la biblioteca y el texto impreso. Ahora vamos a, añadiendo al texto impreso el texto de y de hecho eh, sabemos por cartas que llegan de distintos países de España, eh, están viendo los materiales, eso aparte de que, del regalo de que usted habla claro. que es un, un soneto de Lesteris Alexiu un muy destacado poeta de, de Creta de la patria Casanzaki y miembro de una familia de, de intelectuales, de filólogos eh, este soneto se llama Odiseo calipso y es una en miniatura, una representación del momento en que Odiseo prefiere seguir siendo hombre, eh, sometiéndose a la penuria, a la tristeza, a la alegría y a la muerte, que eh, es propio del hombre, y no ser inmortal. Eh, lo leemos primero en griego y después en castellano. Odiseas stinkalipso Tosoma su osnaos Στο βράχο ορθώ και ο λάσπρος σαν το χιόνι. Τις απλωτές μαγνίες σου μόνο χρόνι θα σαν οι αύριες τα πελάει. Μα εντός μου εμένα αίμα θρουτό κυλάει, που πάθει αρχαία το κέν, μίση και πόνι. Και αθανασία που τάζει το παγόνι και αναβηγάω το πληθυνό σου πλάι. Θέλω να φύγω, του θανάτου η μοίρα είναι στα κόκαλα μου ριζωμένη. Apotolimbu, metabai, ticira, y roípan zopu, y giro picamen. Lise me pian, apto victi su toplano. napalepso, napizano. La traducción. Odiseo calipso Tu cuerpo resplandece como un templo en la roca, eniesto y blanco cual la nieve, y tus peplos. Solo al pasar, los tiempos nos mueven como las brisas a los mares. Mas dentro de mí, sangre mortal corre, que queman pasión antigua, odio y dolores, y la hiela la inmortalidad que impones, y quiero aferrado a tu pétreo costado. Quiero partir, de la muerte del destino están mis huesos muy enraizadas, me ala desde la puerta del Olimpo la vida del humano la mil veces amarga. Líbrame ya de tu engañosa red para vivir, para luchar, para morir. Muchas gracias, don Miguel. Es realmente un honor y un regalo haber escuchado esta, este hermoso poema que... No es necesario, tal vez, tener conocimiento de la odisea para entender que es una meditación sobre la mortalidad y, y, y asumir la, la mortalidad de, de todos nosotros. Desgraciadamente, estamos llegando al final de un programa que a mí me gustaría que siguiera, porque tenemos tantos especialistas acá y tanto que hablar. Pero para cerrar, eh, nuevamente le agradezco la presencia a cada uno de ustedes y que la gente que nos ve y nos escucha pierda el miedo y se acerque al instituto pierde el miedo al griego, pierde el miedo a la filosofía, no muerde pierde el miedo a la historia tampoco muerde y sí se puede, lo, lo digo yo por experiencia propia que tenía mucho miedo de no entender nada al principio al final entendí un poco y realmente eh, vale la pena entonces don Miguel muchas gracias por su presencia Marcelo, Roberto cristóbal Sebastián muchas gracias por estar aquí, no será la última vez y los invito a una nueva sesión de Serendipias 2.0, en cualquier momento, búsquenos en la internet. Gracias, hasta pronto.